Amichis de Freezy, más el giorno de hoy un nuevo allenamento un allenamento per tú tele que guardan con este canal las que se han inscrito las que se no se han inscrito va bene el giorno de hoy glúteos, sodi y alto a corpo libero pues estos ejercicios te van a ayudar ¿eh? a tonificar, serán los seis ejercicios que lo vamos a hacer por, eh, por tres blocos, vamos a hacer un ejercicio 35 segundos con 20 segundos de recupero, en total son seis ejercicios que vamos a hacer, vamos a hacer, cuando fachamos los seis ejercicios vamos a hacer una pausa de reposo pero en un ejercicio fachamos 20 segundos Ok, da, Pablo Vamos a iniciar un poquito con Con un poquito de, de, de movimiento en el posto Cosí eh, aumentamos el batito cardíaco de nuestro cuerpo ta, ta, ta. Muevo los brazos, muevo, oye, guarda, oye ta. <risas> Glúteos duros Eso que arriba todo el estate volete a andar en espialla eh. Al menos, concilio de fare estos, eh, estos ejercicios al menos de 2 a 3 vueltas a semana Falo al menos por un mes y vas a ver grandes resultados Dopo de esto voy a meter un video de, de uomo y dopo meto un otro, un otro, un otro circuito o alenamiento con pesos para razonar el piu, ponerlo più duro y più fuerte. Ok, ok, me muevo, me muevo. Oiga, son tutti bambini de la que me parlan, ¿no? <risa> Ah, Tutti bambini que me parlan, estoy jugando un campo esportivo. Ok, me muevo, me muevo. No me puso la charla me ponen que me desconcentre, pero no, tú me guardes a mí, guarde, me guardes a mí, muévete, muévete, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, perfecto, perfecto, perfecto, muevo, muevo, muevo, muevo, piego, descendo, salgo, ta, ta, ta, ok, perfecto, vamos a hacer un piccolo riscaldamento vamos a fare, vamos a fare 30 jumping ya y vamos a fare 30 saltinos en el posto tipo, tipo corsa ok, se inicia. Ok, o cual, o, cual, o cual timer que me da un poquito de fastidio. ahora vamos a iniciar. 30 jumping ya. Prepárate. 3, 2, 1, vida. Dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora un rato. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ah, ah. Ok, vamos a brillar con un poquito de corsa, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. si aumentamos el batito cardíaco. Ah, ah, ah, ah. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a meter un poquito más de, de, de energía. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, attrae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimi 10, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 me están llamando los bambini no paso, no paso, estoy registrando ok, repito nuevamente 6 ejercicios, 6 ejercicios, 6 ejercicios 6 ejercicios 35 segundos con 20 segundos de, de recupero cuando lo fachas, tú te y el bloco un minuto ok, no hayamos bisogno de, de un tapetino un tapetino, he portado mi tapete, guarda, exclusivo de dona, exclusivo de dona el Colores, primo a iniciar que no manque la hidratación. Ok, perfecto, perfecto. el vapor, oiga, me llaman los y me llaman, me llaman, me debo concentrar aquí con todas bellas, estas bellas donas que vuelen el gluten. Ah. Duro, duro y sodo. Ok, a cuerpo libre Ok, vamos a, a sentir las señales Será una señal de, de Pugli Ok, perfecto Aproximadamente esto dura 8 minutos Dopo de 8 minutos hacemos un minuto de, de pausa Ok, vamos a iniciar Iniciamos, iniciamos, iniciamos, iniciamos. Prepárate 3, 2, 1 Vía Con la señal, con la señal Primo ejercicio, primo, vamos a este ejercicio, va, uno, like, dos, ta, ta su, su, su, su, su, lentamente, lentamente, ta, ta, ta, si, ta, ta, ok, los bambines ya han <ríe> esto un poquito tranquilos, ah Salgo, salgo, salgo, salgo. Contraigo. Contraigo el glúteo. Ok. Sí. Sí. Ok. Perfecto. 20 segundos de recupero. 20 segundos de recupero. Prepárate para el próximo ejercicio. Prepárate, prepárate para el próximo, para el próximo. No molares, più, no molare ah, Tú te acuerdas de las que nos guardan en el canal. Prepárate ok, ok, Cuesta este movimiento, avante, dietro, dai, ta, guardo de frente ta ta ta se se se Fuerza Fuerza Cambio, va ¿eh? a cambiar de lato Cambia de gambe, cambio de gambe Cambio de gambe Ahí se va. yo lo voy a repetir repetir de tres vueltas tú a casa lo puedes fare cuatro aunque cinco vueltas Perfecto, perfecto. Nuestro próximo ejercicio, ponte el glúteo, ponte el glúteo, ponte el glúteo. Mano, mano sota. Salgo, salgo, contraigo el glúteo, yendo, contraigo, contraigo, contraigo. Contraigo. Contraigo. C. sí C. C. C. C. Contraigo. C. okay Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio Cambio Prepárate Va Salgo Salgo Salgo Salgo, contraigo mi glúteos. Ah, perfecto, ah, ah. ay, ay, ay, ay, ay, y ay, Próximo ejercicio, vamos a hacer squat yang. Squash yan. Squash Yan. Ta, a mordigo. ta, echando, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Ayúdate con el mal! ¡Ayúdate con el mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! aductor escuote vamos vamos vamos no se mola Claudia, María, Carolina, Isabel, cuadro pa abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, Auro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, Próximo ejercicio. Escuota el ato es lato Dopo un minuto de pausa escendo uno dos, tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez escendo uno dos, tres nuovamente dai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 facciamo 3 3 3 3 1 2 3 Último, último, más fuerte, va. Uno, due. Cambio, cambio, cambia. Uno, due. Sí, va. Uno, due. Cambio. Uno, due. Cambio, cambio, cambio uno, dos, se va, se va uno, dos, va, se va uno, dos, ok, perfecto eh, vamos a reposar eh. un minuto, un minuto Comandato, venga o no? Comandato, ¿ven? Vieni, veni o viene male? <ríe> glute solo si alto a cuerpo libero. Dopo de esto faccio un video de woman. Dopo faccio un altro. glute solo y si alto con pesi con manubri. Ah, ay, ay, ay. Hidratate. <ríe> la hidratación, que no manque la hidratación. Que no manque. Creo que me sonó he el, el que era el que era doctor, Me he faltado solamente una vuelta. Eran eran. Los... Sí, va bien, es justo. Me he faltado bien, sí. Me he faltado bien. Hola, oh, todo. Se ve un poquito de agua. Prepárate, prepárate. que Iniciamos nuestro segundo bloco Se sentirá un poquito la fatiga. 3, 2, 1, via. Vai, vai, vai. Nuovamente va, va. Calcio dietro, calcio dietro. ¡Sú! Sí, sí, sí. De cambio de gambe, cambio, cambio, cambio de gambe cambio. cambio de gambe, cambio, cambio, cambio hasta cambio. va, uno, está, glute soli y alti Tá. Tá. Tá. Ponte glúteo. Ponte glúteo. Contraigo el glúteo cuando salgo. Cambio. Forza, forza, fuerza. En nuestro segundo bloque presente un poco la fatiga. Tú no mola más. Tú damos no un precio en esta vida. Ah. Ah. Ah, contraigo ah, el glúteo. Forza, sí, sí, sí, sí. guarda el incluso que sale, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Okay. Squat! Squat! Sean! Squat! Sean!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 Squash, lato, lato. Scuote lato. Dieci uni lato, dopo dieci normale. E scendo. Uno. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dai. E scendo. Dai. Uno. Due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 4 normal, 3, 3, 1, 2, 3, Va, 1 y 1, ok, es el último, el último, A fondi, a Uno. Ta. Arribo, bloco y escendo. Bloco y escendo. Bloco y escendo. Bloco y escendo. Bloco. Ta. Bloco. Para. Ta. Bloco. Esciendo. bloco, Eciendo, bloco, Eciendo, bloco, da, da, da y cambio, perfecto, un otro minuto de pausa, de recupero, puedes hidratarte, hidrátate, hidrátate, Qué rica esta agua. muy buena. Finita. Andiamo, carísima. Andiamo. Último esfuerzo. Se sentirá la fatiga. soy una gladiatriz. Una gladiatrice. Una vincitora. Gracias. Gracias a todas las personas que guardan este canal. Los que se han inscrito, no se han inscrito. Láchate un comentario. Ayúdame a crecer. Miles, miles, miles, miles, miles. Gracias a tutti, Ok. Va. 15 segundos, 15 segundos para el último, el último, el último Dai, dai, dai, el último, el último, el último Vamos a hacer un poquito de variante, de variante, variante, variante Ok, prepárate, prepárate, meto la señal, meto la señal, la señal de Pugile, Ah, no la vedo 3, 2, 1, vía Tú te anduves, tú te a la vuelta Simultáneo, simultáneo, uno, dos, tres, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, Ah, uno, uno, uno, uno, uno, uno, Ah. Ah. Último Ok Perfecto, perfecto Perfecto ah. Ok Vamos a hacerla el calcio, indietro, el calcio indietro Vamos a hacer una piccola modifica Vamos a meter el, el, el pie de directo Directo 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, normal, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai, piegalo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Uh. Cambio, cambio de y cambio de pie, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Creo que he falto pastillo Es la otra gamba, no importa, va bien, tú lo fai bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ponte glúteo, ponte glúteo, ponte glúteo. Vamos a hacerlo con los dos pies, con los dos simultáneos. Lo repetimos dos vueltas. Guardate. Salgo, abro, echendo. Salgo, abro, echando Salgo, abro, eyendo Salgo, abro, echando salgo, abro, echando con esto lo repetimos dos veces. contraigo el glúteo. ok, una otra vuelta, una otra vuelta fuerza, fuerza, fuerza, se repite igual, se repite contraigo el glúteo. abro, yendo, salgo, abro, eyendo salgo, abro, extendo. contraigo, yudo, yendo, contraigo, abro, yudo, yendo, su, abro, yudo, yendo, su, Auro, chiudo, y siendo Su, Auro, chiudo, y siendo Perfecto, perfecto. domani y que el glúteo te fa así. Ta ta ta ta ta. Te trema. Este me va a morir. Vamos a hacer un lado. Va. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Voy el glúteo duro y sodo Debes de alentarte. Al menos tres vueltas de semana. Ta. No hay menticar una sana y correcta alimentación.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 Madre de Dios, se siente. Lato, lato, lato. Andiamo, estamos fuerte! Todos que están en el hoy. siete fuertes. Diez, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dai, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago 3, hago 3. 1, 2, 3. Y 1, 1, 1, 1, 1, 1, brucha brucha brucha último, ah. último cambio uno dos uno normal, uno cambio sí dos dos dos dos uno dos uno uno uno base uno. forza, ta tú te dos uno, que lo habíamos fatta. No está todo así, difícil ni imposible de no hacer Miles, miles, miles, gracias a todas las personas que se han entrenado con estos ejercicios. Glúteo solo y alti a cuerpo libre. Da Pablo. Vamos a hacer un poquito de estrecho. 3, 2, 1, vía. Encrocho, extiendo. Fui donde riesca y me fermo. Cambio, perfecto, piega una gamba, todo avante, cambio, perfecto, talón en el glute, cambia. Perfecto, adesso avanti Cambia Adesso tutte e due Lo so, lo solo que tomo, lo lo tomo, lo tomo, lo tomo, lo tomo, lo giro. Cambio. Ok, lo tomo, Cambio Perfecto, el día de hoy hemos hecho un piccolo, eh, un piccolo ejercicio de stretching. Tú a casa lo puedes profundizar en el canal si son unos ejercicios de stretching donde tú lo haces más largo e involucra la parte de la Gracias mil a todas las personas que se han alenado. De Core, Pablo. Glute duro y sodo. Tomad y védete el resultado. De Core, Pablo.